Desde la barra de navegación hacia arriba, coloque el cursor sobre Añadir, y luego haga clic en Añadir persona, organización, festival. Seleccione el tipo de perfil y el nombre. Si está creando el perfil de una persona, puede elegir incluir etiquetas relacionadas con su identidad. Para el perfil de una organización, hay opciones para lo que hace la organización. Después de agregar una biografía y la información de contacto, agregue la ubicación y luego haga clic en Guardar. Cuando crea un perfil, la biografía se traducirá automáticamente a español y francés. Puede subir un avatar para el perfil y todos los eventos del show conectados al perfil aparecerán a continuación. Si la persona u organización es miembro de una red, asociación o sindicato, puede agregar eso a la derecha. Haga clic en suscribir en la parte superior izquierda para recibir un correo electrónico cada vez que haya una edición en la página. Eche un vistazo a nuestros otros videos para obtener más información sobre el uso del mapa.